Niña, venga, prepárate que nos vamos a la playa. A la playa. Así te da un poquito de sol y te pones un poquito de morena, que está muy blanca. Venga, a las dos en la puerta. La verdad que, que tienes razón. Una sí. bolsa de maquillaje. Me voy a llevar esta cajita de ciruela. ¿Una semilla para que no tenga mucho el sol? No lo sé. Pues por si hago amigo, le digo, ¿quién una ciruela? ¿Un cero. ¿Un diccionario en inglés? Pues a la pregunta en inglés. Mira, el melón. El melón también me lo llevo. El palo palosito ¿sí? porque me ha dicho que se ha podido mucho calor. Toda la bolsa de lana, por si me aburro también, pues me pongo allí a y eso de por si encuentra el rato ¿sí? La brújula, la brújula no puede faltar. Pues no lo sé, si pierdo si pierdo el norte, pues. ¿Qué me ¿Qué vamos a Una pelota, por si me aburro, pues me pongo jugando a la pelota.